Uh, ¿Quién abre? Patricia. Muchas y, gracias por estar con nosotros, igual que un, siempre. Un gran gusto estar aquí con, con todas y todos ustedes. Bueno, desde luego, si sí, este debate de Hidalgo o Iturbide, pues ya se ha dado desde 1821, o sea, se dio en 1821, se dio para el constituyente de 24, después se vuelve a dar para 1918, cuando Carranza vuelve a, a tocar el tema y con Obregón en 1921. Y bueno, eh, las decisiones se tomaron por, inclusive por los congresos correspondientes, señalando que no se podía equiparar al que había iniciado una revolución social que había abolido la esclavitud, que había suprimido las castas, los tributos, que había identificado al concepto de la libertad con la independencia, con el personaje que había sido un militar realista sanguinario por cierto, hay que recordar las muertas de Pénjamo o también eh, que había sido pues acomodaticio a las diversas circunstancias, acusado de malos manejos aunque después fue eximido de tales cargos, eh, también eh, pues eh, eh, conspirador o bueno, fue designado por los conspiradores de la profesa el inquisidor, en fin, la alta clerecía para un plan que después abandona para colocarse él a la cabeza de un movimiento que va a capitalizar la lucha de 11 años. Entonces, cuando se han dado estas discusiones, se dice, bueno, es que un personaje inició un movimiento popular de gran envergadura, hay que recordar que… Aquí fue el primer lugar del continente americano donde se abolió la esclavitud, solamente se había hecho antes en Haití, en 1804, con otro personaje que aprovecha una situación después de 11 años de lucha y que finalmente pues también se olvida del plan de Iguala, se olvida de los tratados de Córdoba y se ciñe la corona. Entonces, el eh, que fue declarado además traidor por la representación nacional, Los diputados le declaran traidor en 1824, fuera de la ley, y por eso es que va a ser ejecutado por una decisión del Congreso Tamaulipeco. Entonces, son personalidades muy distintas. Yo creo que eh, la imagen de Hidalgo como padre de la patria, además esto hay que recordarlo, no es algo nuevo. El primer lugar en donde se le llamó padre de la patria fue en el Despertador Americano, en el número 7 de enero de 1811. Y después podemos encontrar un sinnúmero de textos, incluso se da un debate entre los primeros historiadores y tú me dices, Paco, cuándo me paro porque yo me puedo seguir toda la noche no. ah. bueno, ya, perfecto eh, en un principio se culpa a Hidalgo y se culpa a Hidalgo tanto por Alamán como por Mora como por Zavala de no haber tenido proyecto y Entonces hay un joven brillante, Mariano Otero, que los desdice a todos. ¿Por qué? Porque encuentra nada menos que el plan de gobierno en 29 puntos que había dado a Morelos en el camino de Charo a parape y en estos 29 puntos hay un proyecto político, hay un proyecto económico, hay un proyecto social. En el proyecto político no solamente era suficiente, busca la independencia, la identificado con la libertad, que ahora nos parece una obviedad, pero que no era una obviedad en ese momento, sino que plantea un Congreso con representantes de las personas de todas las villas y lugares para dictar leyes suaves, acomodadas a cada lugar. O sea, está planteando un Congreso que establezca un régimen federal porque entiende que en la dilatada geografía de lo que era la Nueva España y va a ser la América septentrional, él siempre habla de la libertad de América, pues en, en esta geografía tenía que haber leyes diferentes, específicas a cada sitio. También plantea un proyecto económico en el cual suprime tributos y estanco, solamente deja el del tabaco para sostener a la causa insurgente, al ejército, pero también habla de regresar sus tierras a los naturales, de desterrar la pobreza. Si ustedes hacen una comparación de los 29 puntos de Hidalgo con los sentimientos de la Nación de Morelos, van a encontrar palabras prácticamente repetidas porque claro, uno había sido el rector del colegio donde había estudiado Morelos y fue su alumno y después fue su seguidor su discípulo entonces tenía un proyecto económico y un proyecto social abolir la esclavitud y suprimir las castas que todos se nombren americanos sin distingos de ninguna clase. Esto después Morelos lo va a decir que solo se distinga un americano del otro por el vicio o la virtud. También, esto es importante, es quien se enfrenta a la iglesia y particularmente a la Inquisición. Cuando lo excomulgan, no solamente lo excomulgan a él, sino a toda la insurgencia, y después de la consumación que eh, le damos a Itur, que da Iturbide con Guerrero, gracias también al apoyo de Guerrero, va a tardar 15 años, tres papas, para que la iglesia reconozca la independencia. Y Hidalgo tiene la cultura, es un hombre brillante, tan brillante que sus contemporáneos, inclusive abadi y Keipo, que será el primero que lo excomulgue, pero que había antes reconocido su gran inteligencia, lo mismo que Antonio Riaño, con quien intercambiaban lecturas prohibidas francesas, pues va a decir que él debe de ser de los representantes de la Nueva España cuando viene ya el proceso de las Cortes. ¿Se acuerdan ustedes que primero, ante la crisis de España, interviene Napoleón, pone a su hermano José Bonaparte y entonces se organizan las juntas para unos autogobernarse y seguir mencionando a Fernando VII. Entonces, es otra cosa muy interesante. Hay una carta de Allende donde le está suplicando prácticamente que acepte el camuflaje de Fernando VII y lo va a aceptar solamente en el mes de octubre. Hay que recordar que su movimiento es, es un tipo tan brillante que en tres meses quiere de muerte al virreinato de la Nueva España, porque ya después va a estar en manos de Allende que le quitará el poder y después estará encarcelado y será juzgado y bueno y ejecutado pero en lo último le dicen a las a, a, cuando lo excomulgan dice no hay que temer a sus excomuniones ellos son católicos por política y su dios es el dinero por eso es que no se lo perdonan todavía hasta la fecha. Pues eh, Hidalgo es un cura bribón. Hidalgo es un psicofante. Hidalgo es un asesino de españoles. Hidalgo es un hombre que entra en un delirio y eh, desata masacres sin freno y sin cuento y de repente a medida que va pasando el tiempo, no lo, no lo digo yo, no se enojen, es lo que decían eh, poco después del inicio de la independencia, de hecho el propio, el propio Allende piensa en algún momento matarlo y dice hay que matar a este cura cabrón. Eso es. No, no, no. Bueno, ahorita te toca. Ahorita, ahorita te ribón, toca. ¿verdad? El bribón. derecho a ser... Ahorita, ahorita te toca. El ya. derecho a hacer caras es sagrado. Bueno, está bien. A interrumpir. Yo este prefiero dar la nota no, y luego ver el no, no, no, editorial, se pero se entonces, no, como tú quieras. Este, eh, se, va, se va construyendo la figura eh, vista por los españoles y por los criollos de eh, un personaje siniestro, sanguinario, socavador, eh, traidor y sobre todo eh, que entra en un proceso de. ¿Perdón? <risa> que, entra, que entra en un proceso de locura ¿qué dijo Francisco y, y es... la libertad de expresión se ejerce entonces favor de no este, violentar aquí venimos a un debate en una, entonces oigámonos no, pero sobre todo sobre todo conviene terminar eh, escuchar eh, hasta el final las posturas para poder opinar si no vamos opinando sobre la marcha y nos metemos en un laberinto por el otro lado, Iturbide es visto como eh, un militar muy efectivo que cometió las mismas carnicerías en el, en el Bajío, que, per, que persiguió implacablemente a los insurgentes, que fue acusado de malversación de fondos, que fue absuelto de esos cargos, que quedó resentido de las acusaciones que le hicieron y que de repente aparece en el otro bando, haciendo eh, pues, cosas eh, muy logradas políticamente, como son pues el plan de Iguala, el abrazo de Acatempa, la entrada del ejército trigarante y la, eh, eh, convertirse en un personaje que se cubre eh, totalmente de gloria en septiembre de 1821. Y es muy interesante cómo comienza a trastocarse la, la, la luz y la sombra de cada uno de estos personajes, de manera que a finales del siglo XIX Manuel Gutiérrez Nájera ve a Hidalgo como un, vejecito, como un viejecito venerable y dice, me dan ganas de besarle las canas cada que veo su su imagen, este padre bondadoso que dio su sangre por la por la independencia del país y el triunfo de la de República. Y por el otro lado, pues comienza la construcción de la figura siniestra de Iturbide que culmina de alguna manera en el momento en el que el gobierno de Obregón quita el nombre de Iturbide del Congreso, lo bajan eh, en ese en ese momento y queda convertido en el perdedor de la, de la historia. Eh, hay un, un ensayo de Edmundo eh, Gorman, que es muy apasionante, es su, su, el discurso de ingreso al Colegio Nacional, en donde él eh, se dedica a analizar por qué pasó esto y tiene unas, unas propuestas que a mí me parecen muy, muy, muy interesantes y que son de muchísima actualidad, porque tiene que ver con la, la expropiación política de las figuras de la historia. Y él dice, eh, la, la, la tumba de Iturbide se cava desde que hay un congreso dominado por eh, liberales que quieren una república federal y que no le van a perdonar el hecho de haberse eh, puesto o de haber intentado una, una monarquía. Y a partir de ese momento se le declara traidor, se dice, que se decreta que si él vuelve eh, a pisar el, el, el país será pasado por, por las por las armas, cosa que él ignora al parecer, porque él regresa con una imprenta, con su familia, con sus hijos, con la idea de participar en la vida política de México, lo, lo detienen, lo llevan a padilla, lo fusilan y las últimas palabras que él dice es, yo no soy traidor, no lo soy, y de esa manera muere, de una manera eh, muy violenta, porque los tiros le atraviesan los pómulos, la frente, la cara, la mayor parte de los tiros le dan en la, en la cara y en, en, entra en esta en esta pendiente. Pero lo que dice Gorman es cómo eh, el, el, el proyecto liberal que necesitaba oponerse a lo de Iturbide y necesitaba oponerse al pasado español, expropia la primera figura, una figura que solamente acaudilló durante unos meses la, la, la revuelta, la lucha por la independencia y sucumbió porque muere inmaculado y no como el otro que cambia de casaca continuamente, que, que comete sucesivas traiciones. Que, eh, que abjura, digamos de alguna manera, de lo que había hecho en algún, en algún momento. Y eh, este proyecto comienza a convertir primero a Hidalgo, eso me parece fascinante, en un viejito inofensivo lleno de bondades. Se oculta todo lo que incomode, todo lo que moleste de Hidalgo a lo largo del siglo XIX para convertirlo en este, en, en, en este altar, en este personaje digno de ocupar el altar de la patria y se van de dejando de lado y despreciando cualquier sombra de claroscuros. Alguna vez discutimos eh, el proceso que llevó a Juárez a, a convertirse en Juárez, y es un proceso muy semejante, es un proceso en el cual ya Bulnes lo advertía y decía, si seguimos por este camino, nunca vamos a poder acercarnos al verdadero Juárez, porque va a ser un, un sacrilegio tocar su... Su, su figura. Y entonces eh, lo que se fue haciendo es una historia de claroscuros, una historia de blancos y negros en donde si tocas lo negro inmediatamente eres satanizado por los sacerdotes de lo blanco y donde si tocas lo blanco pues inmediatamente quedas expulsado de lo negro. Creo que no hemos logrado salvar 200 años después esta dicotomía en términos generales, sigue, sigue la disputa, sigue, sigue vigente esta idea de la historia y creo que es una idea de la historia que le ha hecho mucho daño al, al país, porque no le ha permitido entender sus matices para dividir a la historia en héroes y, y villanos. Eh, bueno, diría básicamente de entrada. Bueno, y luego paso. van a seguir en el orden de la vuelta, ¿no? Ah. Es cierto, hay una tendencia simplificadora, la de ambos lados. Si ustedes leen al alamán que vio la toma de Guanajuato oculto debajo de su cama, hablando de las hordas de Hidalgo, pues tendrán una versión bastante poco aproximada a la realidad de lo que estaba pasando. Es cierto, hay una tentación de polarizar y tiene un origen. Estamos hablando de historias muy polarizadas, extremadamente polarizadas. Estamos hablando no de lo que se llamó, e intentó llamarse la guerra de independencia, sino lo que fue una revolución de independencia. Y una revolución, como decía un amigo mío, para hacer una tortilla francesa, un omelette tienes que romper huevos. Ah, es un fenómeno donde pasiones, contradicciones y conflictos se exacerban es a vida o muerte, y unos pierden temporalmente y otros muerten. Los indios de Mezcala, cuya historia rescrata sabiamente Guillermo Prieto, se levantan del lado de la independencia, llegan los realistas y les dicen, ustedes tienen solo arcos y flechas, nosotros tenemos fusiles, mejor ríndanse, ¿Sí? Y ellos responden, pues, y entonces los realistas les dicen, es que va a correr mucha sangre. Y los indios, según se testimonia en la única crónica que existe de esto, dicen, ¿y a ustedes qué les importa si la sangre es nuestra? Uh, estamos hablando de este tipo de situaciones. La figura de Hidalgo a mí me resultó interesante, sobre todo porque me la estropearon en la, sec la secundaria y en la prepa, me mataron a Hidalgo, lo volvieron un personaje blandengue y mis referencias son los billetes, las estampitas que había que recortar y pegar, ¿no? ah, la retórica verdaderamente deleznable con que el PRI se apropió de la historia de México para hacerla funcional. ¿no? Y entonces, si de algo, pues no, y además tuve la mala suerte de que tuve un maestro de prepa que era diputado suplente del PRI, que cobraba por sus apuntes y el que no los compraba no pasaba de año y que llegaba y se sentaba a las 7 de la mañana. Los que me conocen saben que a esa hora soy peligroso, o bien porque estoy dormido, o bien porque mato. Este, y leía de manera monocorde las campañas de Morelos, primera campaña, vino Morelos y entonces en Cuautla, y la gente iba cayendo dormida de las sillas de paleta. Lograba acabar con el 50% de los asistentes. Y entonces logró crearme a mí, adolescente, rebelde y rojo, una relación muy mala con la independencia pero muy mala de desinterés, de apatía de, de, de desprecio por las figuras si esto le metes las ceremonias cívicas que todos ustedes han sufrido mexicanos, que consiste en ponerte al sol en aniversarios recuérdalo un día para olvidarlo el resto del año, es la consigna ¿no? mientras el sol te calcina y se leen los peores poemas que pueden ser leídos y vamos cayendo todos o insolados o atacados eh, Eso iba construyendo una relación y De repente, un día iluminado Alguien me dice, Hidalgo hablaba siete lenguas Ante mi desconcierto digo, ¿y cuáles? Bueno, claro, hablaba latín, era cura Hablaba castilla, pues ni modo, en la Nueva España había siendo rector de una universidad que no hablara español Y hablaba y leía en francés Ah, caray. Y leía, aunque no hablaban italiano. ¿Y por qué italiano? Bueno, porque por curiosidad, sus maestros jesuitas le habían enseñado el Renacimiento. Y entonces el italiano era la lengua por la que entrabas al mundo del Renacimiento. Sí, pero hablaba tarasco, purépecha, hablaba náhuatl y hablaba otomí. ¿Otomí? Sí, otomí. Y dije, ay, güey. Y entonces de repente... Y dije, hay que ponerse a estudiar. Y empecé a ver por qué estas siete lenguas que caracterizan a un personaje. Hablar siete lenguas implica años de esfuerzos, de relaciones, de tensiones. Y entonces Hidalgo empieza a convertirse en una trayectoria. Entonces empieza a ver al Hidalgo extraño que andaba por un pueblo en Colima robándose las aldabas de las puertas y las eh, manijas de los, de los cajones para fundir con ellas, dijo entonces a los que se la robaba la gran campana con la que sonará la libertad. Y entonces te imaginas este cura de pueblo, ladrón de, de, de, de manijas, etcétera, y la curiosidad va creciendo, es inevitable, sobre todo para un populista y redento como yo. Y entonces sigues la ruta y, ah, tradujo a Molière, ay, güey, ¿De veras tradujo a Molière? Sí. Y significó la primera traducción, no la conocemos porque se perdió del Lavaro de Molière. Y la significó en el atrio de la iglesia, los vecinos llevaban las sillas. Y se enamoró de la primera actriz, de la que sabemos que tenía ojos muy bonitos y sabemos poco más, de Micael. Y empiezas a avanzar y a decir: ¡A ah, carajo! Estoy ante un personaje en, en el último de los, de, de los adjetivos singular Empezar a recorrer historias que te van conectando entre otras descubrir que la imagen de Hidalgo que recortamos es falsa la creó Ramírez, el pintor de, de Maximiliano y entonces tomada probablemente de un biólogo o de un uh, luxemburgués que lo acompañaba porque no había Hidalgo no fue retratado en vida, solo tenemos la estatuita de, de 60 centímetros que hizo un imaginero en Guadalajara y se lo inventaron, el Hidalgo conocemos no existe, es una invención. Y luego las estatuas. No veo Hidalgos a caballo por ningún lado, no veo Hidalgos con el pistolón que las crónicas, las cuatro grandes crónicas de la campaña de Hidalgo, registran el pistolón que traía en la mano. Y entonces de repente entras en el debate, cómo llega el mensaje, no llega el mensaje, qué papel jugaba en la conspiración de Querétaro, notablemente secundario en la conspiración absolutamente periférico y sin embargo a la hora en que llegan Aldama, Basolo y Allende a decirle nos descubrieron y los do, Aldama y Basolo a proponer huyamos señor cura y los registros de las conversaciones están varias veces porque están sus confesiones el cura dice no este, tomemos un chocolatito lo cual me encanta porque esta especie de construir la pausa dramática cuando viene la policía de Querétaro a detenerte este tomemos un chocolatito, y la frase que está registrada y admite poca duda, de no, vamos a coger gachupines. Yo que soy un lepero y que me formé en la secundaria 4, donde para entrar tenías que alburear al merenguero, al prefecto, etc. Eso de vamos a coger gachupines fue interpretado en el doble sentido mexicano de la palabra, obviamente. Y esta decisión es la que impulsa el arranque de la independencia, va a ser él y la solidez político-militar de Allende, que era el único que había creado una red real de conspiradores combatientes a través de las milicias y el ejército irregular, porque ni siquiera era ejército irregular Allende la que van a dar arranque a la, a la independencia. Y en la medida en que avanzas y avanzas y avanzas, vas encontrando historias cada vez más apasionantes, como la conversación en Beja con los Comanches, donde Hidalgo les propone directamente la guerra de castas. ¡Ay, güey! La guerra de castas, no la guerra de clases, porque la guerra de clases está clara desde Guadalajara, donde la abolición de las castas se vuelve el fenómeno revolucionario más apasionante. Y está polarizado, claro que está polarizado. Y la historia es espacio etéreo de discusión, debate, información, trabajo riguroso, bibliotecas, desconfianza porque ¿cuántas veces no hemos tenido desconfianza, Patricia, en las confesiones de Hidalgo tomadas por los dominicos? Tú, los dominicos, dominicos, los perros de Dios, son los que le toman la confesión y no hay segundas figuras o testigos externos. ¿Qué tanto de la confesión es cierta? No lo podemos saber. ¿Qué tanto está manipulada? No lo podemos saber. Y sin embargo, en algunos casos se da como válida para demostrar que Hidalgo se arrepiente al final de su vida. Ah, en último caso, la reflexión final que me hizo estudiar y seguir estudiando y leyendo sobre la figura de Hidalgo, eh, nos encontramos ante un revolucionario que entendió claramente que no hay revolución política sin revolución social. Y no, solo explíquense una cosa, si logran explicar esa cosa yo me doy por, por tranquilo, es como demonios entre dolores con 50 rancheros, 25 soldados de Allende y 30 locos que levantan el pueblo, entre ellos varios curas, logra llegar a Guanajuato con 25 mil. ¿Qué les dijo a los indígenas que formaban el 99% del primer ejército insurgente para convencerlos de que dejaran casas, que arrastraran a sus familias, encuerados, con palos, piedras y cuchillos, avanzaran hacia una guarnición armada con fusiles? Él les dijo, quemen las trojes, llévense el maíz, ¿sí? cierren las minas, acaben con la esclavitud. La esclavitud terrible que representaba el México. Y así son de cabronas las revoluciones. ¿sí? Y en este sentido no puedo evitar, habiendo creído y pensado que la revolución, no sé si será posible, sino que es absolutamente necesaria en países como el nuestro, tener un especial amor por la figura de Hidalgo. A Iturbide lo dejo para el rato porque forma parte de mi escuela de odios, pero, pero tengo que decir primero que si bien en algunos espacios de la historia de México soy profesional y muy serio, en la historia de la independencia soy un amateur ilustrado este, que picotea por aquí más por curiosidad y amor que por un trabajo riguroso para entrar en el tema. Y que sí creo en una historia que registre las contradicciones, que rompe el blanco y negro, pero que no pierde el problema de la esencia. Y por último, creo sin duda en una historia que construye mecanismos de identidad. Y no podemos plantearnos, mirando al pasado, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, alguien que me diga para qué sirve la historia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con la doctora Patricia Gagaliana, con, con aquí mis colegas, contigo Paco, muchas gracias otra vez eh, por esta invitación. Yo empezaría diciendo eh, que algo se pudrió en México cuando nuestra primera generación política decide bien o mal ejecutar a los dos libertadores. No me refiero a Hidalgo porque Hidalgo en todo caso entraría todavía... Eh, como un forajido, alguien que estaba fuera de la ley y lo fusilan por eso en 1811. Pero ya en el México independiente, 1821, ya como nación nueva, que tenía un futuro promisorio hacia adelante y demás, de pronto nuestra clase política, la de los 20 y la de finales de los 20 de esa década, pues primero se echan a Iturbide y luego se echan a Guerrero. Y entonces uno se pregunta, yo no me imagino al Congreso de Estados Unidos así en su reunión diciendo, oye, ¿sabes qué? Franklin me caga. Con eso de la cometita, con su, con su llavecita, cazando rayos, ¿por qué no lo fusilamos? O a Jefferson, dicen que tiene una esclava, eh, hoy diríamos afroamericana, y que tiene una relación ahí rara, deberíamos fusilarlo. O a Washington, o a toda esta generación. Yo creo que hubo un momento ahí, muy extraño en México, donde al final, para bien o para mal, nos guste o no, Iturbide y Guerrero consumaron la independencia. Como le hayan hecho, quizá Iturbide supo hablarle bonito a la gente, a las clases, a, obviamente traicionó ahí a los españoles cuando lo habían elegido para que comandara el movimiento y lo terminara de un modo y lo terminó a su manera, muy al estilo criollo, más cercano al movimiento criollo de 1808 o incluso de la conspiración de allen y de Aldama, mucho más criollo en ese sentido que lo que proponían, por ejemplo, Hidalgo o eh, Morelos. Pero al final, Iturbide supo hablarle bonito a todo mundo, convenció, se acercó a Guerrero y consumó la independencia. Entonces, yo creo que dentro de esa perspectiva, eh, para empezar, sí, yo sigo cuestionándome qué fue, porque realmente si ustedes analizan a Iturbide, qué fue tan grave, hemos visto otros casos peores en personajes en la historia, como para que terminara siendo fusilado como lo fusilaron, siendo además, insisto, uno de los personajes importantes para la consumación de la independencia, junto con Vicente Guerrero. Entonces, a partir de esa idea, yo creo que los únicos que desde entonces quisieron a Iturbide fueron Manuel Mier y Terán, que decidió suicidarse clavándose la espada en, en el vientre frente a su tumba en Padilla, y el otro fue Anastasio Bustamante, presidente de México, que pidió como última voluntad que cuando muriera le sacaran el corazón y lo pusieran junto a los restos de Iturbide. Si quieren ver el corazón de Bustamante, pueden ir a la capilla de de San Felipe de Jesús, y ahí se ve muy claramente el corazón, junto al fémur y los huesos de Iturbide. Pero el hecho es que al final, yo me sumo también a esta idea de que tenemos una historia demasiado polarizada, porque yo creo que nadie puede negarle los méritos a Hidalgo, de ningún modo. Y cuando uno empieza a cuestionarse, sí, pero es que mató españoles, sí, pero es que eh, permitió el saqueo, a ver, era una revolución, o sea, no estaban cazando mariposas en el parque o en la pradera o, o pescando mientras caía la tarde en una laguna, en la Laguna del Encanto, que luego sería la de la de Benito Juárez. O sea, es un momento de, llevado al límite donde las personalidades tocan los límites y ahí vemos los excesos de algunos personajes, quizá eh, las dudas de otros personajes. Al final, la historia y sus momentos determinan también al personaje o el proceder de ciertos personajes a mí no me sorprende si Hidalgo permitió o se excedió en ciertas cosas, porque era un momento absolutamente caótico, un momento que no se había visto en la Nueva España, yo creo que en ningún momento anterior en esas dimensiones. Y Turbide, por otro lado, cumplía en cierto modo con su deber, también pues, tenía que cazar insurgentes en esa primera etapa, no sería un político distinto de los muchos que hemos visto a lo largo de la historia. Y yo creo que en ese sentido, eh, por eso hay que explicarlos en sus contextos, y yo creo que uno inicia y el otro termina, pero a los dos, en todo caso, tendríamos que reconocerles su parte en ese inicio y culminación del movimiento. Ahora, a mí me llama mucho la atención, si ustedes eh, prestaron la atención ahora en las fiestas patrias, una, eh, un comercial de la Sedena, donde prácticamente hablaban de Vivas, a Hidalgo, a Morelos, Allende y todos, y yo creo, o al menos yo no recuerdo, Nunca antes que, y menos la Sedena, reconociera viva y turbide y el ejército trigarante. Y en el anuncio se mencionaba, no ha habido ningún presidente, al menos de los que yo recuerde recientes, digamos del siglo XX ya, de la posrevolución para acá, que hay, se haya atrevido el día de la noche del grito de independencia a gritar junto a Allende, Aldama, Jiménez, Leona Vicario y demás, viva y turbide Por eso me llamó mucho la atención en este caso eh, que la Sedena reconociera al menos en el anuncio, en el comercial de televisión y de radio, a Iturbide como pues, parte de ese proceso de independencia, viva Iturbide y el ejército trigarante. Cosas también eh, que no saben, decía Héctor, muchas veces la manipulación del personaje, que tiene que ver mucho también con no interpretarlos en sus contextos, sino sacarlos para ponerlos en otro lugar. Pues vimos eso que llamó José Vasconcelos en 1921 la humorada costosa. A Obregón se le ocurre que era bueno conmemorar la consumación de la independencia. Y así como Porfirio Díaz había hecho sus fastuosas fiestas del centenario del inicio, Obregón no las hizo tan fastuosas porque pues, estábamos medio en quiebra, debido pues, a tantos años de revolución y demás, todavía la, rebel la, la última rebelión que había llevado a, a, a la caída de Carranza y demás, pero fueron varias semanas de festejos, sí con un sentido más popular, reconocer la consumación de la independencia todavía con Iturbide y Guerrero, pero, eh, por ejemplo, se permitía la entrada a precios populares para el cine, para el teatro, había música en las plazas, en la Alameda Central, en distintos lugares. Se hicieron muchos eventos, pero ya con un sentido mucho más social. Sin embargo, estabas o estaban conmemorando un movimiento que al final había sido culminado por la élite. Recuerden, por ejemplo, el 28 de septiembre, cuando se firma el acta de independencia, en esa acta no hay ninguna firma de ninguno de los insurgentes de esa generación de Hidalgo o de Morelos, no firma Guerrero, no firma Guadalupe Victoria, no firman todos estos personajes que habían estado, fueron puros de los criollos que ya habían terminado junto, aliados junto con eh, Agustín Iturbide, hasta Don Ojo, claro. Entonces… Eh, esta entrada del ejército trigarante, él fastosamente comandando la al frente de, eh, eh, del desfile, en la vanguardia, hasta atrás ahí medio perdido Vicente Guerrero. Es decir, desde luego no se le dio el reconocimiento a esa resistencia del movimiento insurgente popular que venía desde la época de Morelos, pero sin embargo yo creo que el mérito al menos de Guerrero por haber aceptado o haber dicho pues sí, ya son 11 años, vamos a detener esto y haberse aliado con el ejército trigarante o al, al, al, no, no con el ejército trigarante haberlo formado juntos creo que habla mucho de las circunstancias ya propiamente del momento de 1821 yo sí soy de la idea que Iturbide insisto por más pecados que le queramos encontrar habría que reconocerle que consuma la independencia yo no tendría ningún problema si lo viera junto con los restos de los demás ahí en el ángel de la independencia creo que se revuelcan más en sus tumbas Carranza frente a Villa en el Monumento de la Revolución, por ejemplo. Eso me parece aún más grotesco que si Iturbide estuviera… Porque recuerden, además, las crónicas cuentan que en aquellas corridas de toros de principios del siglo XIX, eh, cerca del curato de, de Hidalgo, pues ahí se encontraban Hidalgo, Allende, Iturbide, de pronto hasta me parece Calleja, si no mal recuerdo. Es decir, era gente que se conocía y era gente que en un jamás imaginó que terminaría siendo uno, unos enemigos de otros. Pero insisto, yo creo que el problema de nuestra historia es que la hemos polarizado demasiado y no nosotros, nosotros lo que pretendemos es de, eh, simplificar y despolarizar, digamos, si vale la expresión. Porque si sí, el hecho de haber quizá a lo largo del siglo XX, sobre todo la segunda mitad, con los libros de texto, con las interpretaciones de los discursos oficialistas en eh, efemérides históricas, con las series o las recreaciones de la hora nacional o en Telesistema Mexicano, que luego se había Televisa, donde se van ocultando, digamos, los errores, por llamarlos así, o, por, o las partes oscuras de los héroes, y por otro lado, se van omitiendo de los famosos villanos las partes que podrían ser encomiables o rescatables, pues de pronto tuvimos un cielo y un infierno, villanos contra héroes, y entonces así fue como llegamos a estas estampitas, a este a estas estampitas donde finalmente unos eran los buenos, buenos, buenos, que infalibles y nunca se equivocaban, y los otros eran malos, terribles, villanos. Yo creo que al final, eh, Bulnes por ejemplo, publica un libro a, a, a finales del siglo XIX, principios del XX, Hidalgo e Iturbide, y él, imagínense, dice, y Bulnes era bastante conservador, pero él dice en un momento, ojalá que para el 2110… Hidalgo y Iturbide puedan tener el mismo reconocimiento no solamente de la clase política, sino de la sociedad en general como alguien, uno que inició el proceso y el otro que lo termina. Muchas gracias. La historia es polarizada y lo podemos ver en nuestros días. Cómo juzgará el futuro a Calderón y cómo juzgará el futuro a López Obrador. Ay, van a decir, no, pues Calderón nada más tomaba whisky, no tomaba otra cosa. La historia es polarizada porque es la historia de los hombres que luchan aglutinados en clases sociales. Hay que leer historia, no solamente escribir periodismo, hay que leer historia para no decir las Cuestiones comunes y corrientes. La independencia la consumó Iturbide. De casualidad, de casualidad, la conspiración que estaban haciendo el inquisidor Monteagudo, Bataller, Miguel Bataller, el otro de la torre, el otro torre que, está, que estaban haciendo, no contaban, no, no incluían a Iturbide. El plan de separar la nueva no España de España era como una respuesta, que polarizados? Era una a, a la implantación de una república liberal en España. ¿Qué polarizados? ¿Por qué no se aguantaban? ¿Por qué querían a Fernando VII en contra de la república? ¿Y por qué no querían que se aplicara aquí? Entonces, de chiripa y de casualidad, y a Iturbide, porque Iturbide también de Churipa y de casualidad le dio en el mando del, del ejército del sur. Por lo menos es lo que dice Lucas Arama. Entonces, en ese sentido, pudo haber sido cualquiera, cualquiera militar que se prestara a seguirles el juego a los españoles que querían separar a la Nueva España de España para impedir que triunfara la República Liberal aquí también. Eso era el fondo lo que querían. Y esa es la razón por la cual Iturbide decide, a, a, a, acepta y ahí traiciona. Primero dice que sí, luego le dice al, al Miray que estaba de acuerdo con el proyecto. Le dice al proyecto que sí, vamos a hacer la independencia, todos pensando en que yo me quedo con el gobierno. Y cuando ve la oportunidad, eso sí hay que reconocerla, Iturbide, su gran capacidad de codicia su gran capacidad de audacia no detenerse ante la traición de quienes lo habían llevado de Monteagudo, de Bataller no detenerse contra él ni de traicionar al virrey Tienen que inventar un plan, porque el plan de Iguala plantea parece que en el punto 4 plantea que se trata de traer a Fernando VII o a un pariente de ellos ese era el proyecto que tenían, y tú aprovecha que no se dan las circunstancias y entonces se trepa a él. Esa es la verdad. ¿Por qué le vamos a agradecer? ¿Qué le agradecemos? La persecución contra las mujeres de los insurgentes, que por el hecho de ser esposas, madres, hijas, hermanas, las encarcelaba y las sometía prácticamente a situaciones torturantes en las cárceles de Bajío, los asaltos que realizaban las conductas para enriquecerse, ¿quién le vamos a reconocer a Iturbide? ¿Las matanzas de sus urgentes que hacía cada vez que podía? Yo no creo que se tenga por hacer. Y es una vergüenza, lo digo con toda claridad: que el secretario de Defensa ande defendiendo a Iturbide. Eso es inconcebible en México. Eso es inaceptable. Entonces, ya los, la, la historia la hacen los hombres. Y los hombres tenemos virtudes y tenemos defectos. Y las mujeres también. No van a decir que no que se vio mira. No. Tenemos virtudes y defectos. Comparemos las virtudes. A Hidalgo le gustaban las mujeres mucho. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? Menos mal. No andaba persiguiendo niños. Y andaba persiguiendo niños. Entonces, tuvo varias mujeres, tuvo hijas, lo reconoció a dos de las hijas, por lo menos. Y entregó la vida. No pudo resistir el odio de la población. Es el odio de la población. A mí me gustaría que en un estallido popular a ver cómo le iba a Peña Nieto y a, a Calderón, a ver cómo les iba con, la, con, la, con, el, con los... Padres de las víctimas, con los que han sufrido la desaparición de sus parientes, a ver cómo les iba. Entonces, claro, condenables, condenables, inaceptables, inaceptables, pero, ¿y los 300 años de opresión contra los indios? Se nos olvida, qué fácil, se nos olvidan los 300 años, todo lo que sufrieron. Y con las hambrunas que hubo un poco antes de la independencia. Todo eso se olvida y se dice, ¡ay! Eran los asesinos. Y los españoles, me acuerdo que los uh, conquistadores le traían a los niños, los, a ver, el señor cura. Los, los mataban, diciendo ¡otra alma mandada al cielo! Eso, así, así es. Entonces, la historia es polarizada, pero ahora la historia es polarizada, también alentada desde el gobierno y desde el poder. Ese es un problema central, modificar la interpretación de la historia obedece a los intereses de quien gobierna, a los intereses de quien quiere. No es aquí, es en todos lados, desde que se, desde que se implantó el neoliberalismo. Allí está la ofensiva contra Robespierre, Ay, la era del terror y todo lo que hicieron antes. Toda esa cuestión es una ofensiva de orden ideológico de los grandes. Krause, ahí está escribiendo esa porquería del libro Siglos de Caudillos. Bájame, por favor. En ese libro se dedica a ahogar de dónde nació Ocampo. ¡Ay, Ocampo de hijo legítimo! Juan, esto otro. tenía tantas mujeres. Y así por el estilo, porque de esa manera rompen las estatuas de bronce. No rompen nada, engañan, mienten. Entonces, nosotros necesitamos hacer historia documentada: historia que les digamos, aquí está el documento, aquí está el testimonio. Nada de que lo vi en la tele, ni lo leí en el periódico, nada. Yo leí tantos libros de historia. No he leído mucha, pero lo suficiente para decir esto. Entonces, lo veo, lo palpo yo que doy clases, cómo llegan mis alumnos sin conocer nada, nada, nada de la historia de México. Lo comentaba con la maestra Aleana. Nos encontramos, nos quedamos paralizados, no saben nada del México prehispánico. ¿Y qué sucedió? Bueno, una decisión del gobierno de suprimir en primero de secundaria la historia de México, no enseñan la historia de los pueblos hispánicos ¿y qué? esa fue un error es una decisión política porque la historia es un campo de lucha política y hay que decirlo con toda claridad y decir ¿dónde está lado yo estoy afiliado del lado conservador bueno, está bien pero que no. Pero diga, lo que digas susténtalo no solamente decir ay era un asesino no solamente mató y los demás entonces Calleja ya no dio Calleja entonces en ese sentido la historia es polarizada porque es la historia entre las clases sociales es la historia entre los que oprimen y los que luchan contra la opresión que la clase política mató a Iturbide y a Guerrero eso es una mentira esa es una mentira, a Guerrero fue una conspiración de los conservadores, lo que les llevó a asesinar, ¿cuál clase política? ¿Los conservadores? ¿Esos fueron los que hicieron la, matan, la muerte de Guerrero? ¿Cómo se le va a achacar a los liberales que se pusieron a, a Iturbide y que le impidieron ser, ser emperador de México? Porque vean ustedes, no se me el señor, no quería ser, quería ser emperador de México y había empezado en esa época cuando lo nombraron era un triste coronel era un triste coronel que de Chilipa pudo con una recomendación eh, que, la, que la llegara al puesto de otra manera, ni es ¿Ara bien? era bien desde luego pero no nos engañemos la historia de México está hecha de luchas, de conflictos de dónde estamos Uh, todavía me acuerdo en la pila del sur patata. el bandolero Villa uh, y los que dicen eso ¿dónde están? ¿dónde andan? robando exactamente quitándoles a los muchachos la, la enseñanza de la historia de nuestro país porque eso es lo que necesitamos si no damos historia de México pues vamos a tener los resultados que estamos viendo esa es la realidad. Entonces hay que dar historia de México. Entonces, gracias. A ver, las reglas. Eh, bueno, la primera, estamos transmitiendo en vivo. ¿Cierto, compañeros? Yupto se cayó en todos lados. Si alguien quiere entrar, no puede entrar, pero estamos transmitiendo en Facebook. ¿Cierto? Uh, ¿Y estamos llegando a los lugares habituales a donde llega la brigada en Facebook? Sí, uh, desde Alaska hasta Japón, comunidades de estudiantes mexicanos en Japón, grupos en París, grupos en Bolivia, en, en, en Colima, <ríe> grupos organizados que están siguiendo este debate frente a una televisión, en campamentos de huelga, en sindicatos… En comités de base de milium, asociaciones, etc. Ah, tenemos que decirles que la última vez que la Brigada para en Libertad transmitió, llegamos a 600 mil personas repartidas por todo el planeta, incluido uno en la Antártida. Que no sé cómo demonios nos pescó un mexicano perdido en la Antártida que tenía al lado a un francés al que le estaba traduciendo. Bien, primera. Segunda, las reglas del juego. Vamos a una segunda vuelta. Tratemos de, de hacer intervenciones de cinco minutos, ocho minutos, ocho minutos sería bueno, ocho por cinco, cuarenta, y no, no matar a los públicos. Patricia Arranca. Bueno, yo voy a hacer comentarios a lo que se acaba, se acaba de decir, y bueno, pues eh, creo que lo primero que tenemos que recordar es que en efecto, como dice mi colega y amigo, eh, la historia ha sido motivo de debate siempre y es utilizada políticamente y seguirá siendo utilizada políticamente, esto es evidente. Y los historiadores, ¿qué hacemos? No solamente vamos a las bibliotecas, ojo, vamos a los archivos, tenemos que dar documentos, a diferencia de un periodista que no tiene que dar sus fuentes, porque si da sus fuentes las pierde, los historiadores tenemos que dar una fuente de cada cosa que decimos, en qué está sustentado. Entonces, bueno, a ver, yo quisiera decir, eh, desde luego sí Allende le, le decía el bribón del cura y pensó en matarlo, no le decía las otras palabras que esas, no sé, no sé si se usaban entonces o no, pero, pero bueno, el hecho es que sí, es evidente que hacía quiso hacer esto porque Allende fue el que lo invitó a las conspiraciones de Querétaro. Y en efecto, a Querétaro él no le dio, y así lo comentó, posibilidades de éxito. Cuando lo invitaron a las primeras reuniones, los vio muy verdes y después comentó que los que empiezan esos movimientos nunca ven su fin. Bueno, pero finalmente aceptó y después, ¿y ¿por qué creen que lo invitó a Allende? Porque Allende se dio cuenta de que además de que era un hombre muy inteligente y brillante, era un hombre carismático, cosa que no tenía Allende, Allende era anti-carisma. Entonces por eso lo invitó, pero claro, después lo rebasa, lo rebasa a Hidalgo. Y en cuanto a esta visión que fue patrocinada por el gobierno en turno para el bicentenario de la independencia de la historia jamás contada, fue hecha con toda la intención de acabar con la imagen de Hidalgo. Cuando Allende lo ponen muy serio, y dice, señor Hidalgo, ¿qué piensa usted de lo que está pasando en España? Hidalgo le contesta, oiga, ¿le gusta a usted el teatro? Fin de la escena. Otra escena, están matando españoles y entonces Hidalgo pasa, abre la puerta de su carruaje, ve la escena de la matanza, cierra la puerta, sigue, fin de la escena. Bueno, esto es... Realmente acabar con la historia, tergiversar la historia. El abrazo de Acatemba nunca se dio, vamos, y Guerrero ni siquiera estuvo en Acatemba, mandó a Figueroa, además de que no creo que lo hubiera abrazado jamás, por su origen era, era un afrodescendiente. Y en cuanto al congreso que disuelve y turbide, era un congreso borbonista, que le echaba en cara a haber traicionado al plan de Iguala y a los tratados de Córdoba. Ahora bien, Hidalgo no solamente leía el francés, lo traducía, fue traductor de Racine de Molière, y su imagen en efecto no es la del abuelito Bonachón que nos han legado, hay un dibujo en el Archivo General de la Nación de la época que lo presenta, es un dibujo negro, muy chiquito, de este tamaño, he tenido el privilegio de tenerlo en mis manos, y lo presenta con una nariz aguileña grande, con su sombrero de capa negra y su capa como andaban los, los curas en aquel tiempo. Pero la, la descripción que nos dejó Alamán es buena. Nos enteramos que tenía ojos verdes, que era cargado de espaldas y que tenía unas grandes entradas. Y por eso parecía un viejito. Bueno, que además 58 años para aquella época sí era un viejito. Ahora es un jovenazo, ¿verdad?, que apenas empieza su segunda etapa de la vida. Pero bueno… El otro tema que me parece importante es leer a Hidalgo. Dejó en los pocos meses de su movimiento escribió realmente muchísimo. Son 44 documentos que escribió entre cartas, manifiestos, etcétera. Y hay que recordar que sí muere heroicamente porque no aceptan el indulto. Podían haberse indultado y ellos dijeron que el indulto era para los criminales, no para los defensores de la patria. Y que se arrepiente de los excesos, pues sí, él era un católico muy heterodoxo, ¿eh? pero muy heterodoxo. Por ejemplo, decía que el infierno, primero en un sermón dijo que estaba en este mundo, después en otro sermón dijo que no había nada, que cuando uno se moría, punto, ahí se acababa todo. O en otro momento dijo que Santa Teresa padecía de alucinaciones por exceso de ayuno. Entonces, pues ustedes imaginen a la santa más importante de España y que Hidalgo dijera semejantes cosas, pues lo llama la Inquisición varias veces, pero como era muy inteligente, siempre sale bien librado hasta que, desde luego le declara la guerra al imperio y como la iglesia era aliada del imperio español, pues entonces hasta ahí llegó Hidalgo. Y desde luego que sí se arrepiente de los excesos, como cualquier persona se arrepentiría de excesos, y déjenme decirles, en sus 29 puntos, que luego la gente habla de un personaje y ni siquiera ha leído un solo documento del personaje, lo cual me parece una falta de seriedad total. En los 29 puntos, él pone penas al saqueo, con pena de muerte a los saqueadores y además también protege a las mujeres para que no sean violadas. Esto es muy importante. En cuanto a Iturbide y Guerrero, bueno, aquí hay que recordar, porque se mencionó a Obregón, estoy haciendo precisiones históricas y tengo todos los documentos probatorios de lo que digo, por si alguien quiere que se los muestre. Eh, Obregón, desde luego que no podía dejar pasar, pues le tocó ser gobernante en 1921 y bueno, formó una comisión que estuvo encabezada, entre otros personajes, por… Juan de Dios Bojorquez, constituyente, y Martín Luis Guzmán, para que se organizaran los festejos, no de Iturbide. Ojo, lo dijo en su discurso, en el discurso celebratorio dice que se está rindiendo homenaje al soldado insurgente, y empieza el reconocimiento a Guerrero. Ese reconocimiento lo inicia Obregón en fiestas populares, en efecto, que querían contrastar con la celebración del centenario por la dictadura porfirista, en donde hubo un Garden Party en Chapultepec que dejó anonadados a los europeos, porque nunca habían visto correr tanta champaña. Esto está escrito por un testimonio, un viajero que vino y que dijo, es que ciertamente en las Cortes Europeas, pues hay mucho lujo, pero aquí era tal la cantidad de personas que realmente se fue impresionado. A los indígenas no se les dejaba caminar por paseo de la reforma para que no fueran a fear el panorama para los visitantes. Entonces, Obregón quiso hacer lo contrario, y finalmente, lo que quiero decir, porque creo que ya me va a tocar el, la campana, es que Antonio Díaz Soto y Gama, el ideólogo de Zapata, es el que propone que se quiten, se quite el nombre de Iturbide de la Galería de Honor que había en el recinto parlamentario, está en Donceles que se había puesto en 1835, cuando los conservadores llegan al poder, porque todos los gobiernos federalistas nunca celebraron el 27 de septiembre, celebraron el 16 de septiembre. Pero cuando toman los conservadores el poder, antes de dar las siete leyes de 1836, se propone… Faguaga propone que se ponga todo esto y se ponen las letras de oro y Antonio Díaz Soto y Gama, en 1921, propone que se quiten porque dice que rendir homenaje a Iturbide o a Santana, porque los equipara, es rendir homenaje al pretorianismo y a la felonía y en su lugar propone que se incluya a Belisario Domínguez, cosa que se vota por casi unanimidad, nada más hay un voto en contra, todos los demás son a favor. En cuanto a Iturbide como un militar, yo diría que eso, eso es, les da otra óptica, del mundo Hay que recordar que la diferencia de la insurgencia en México la hace precisamente que se dé un movimiento social. Si hubiera sido Allende el que encabezara el movimiento, pues hubiera sido como las independencias sudamericanas, pero no. Fue un hombre que estaba en contacto con los problemas del pueblo. Y por eso es que empezó con unos cuantos hombres y cuando llega a Celaya es una multitud. ¿Por qué? Porque lo siguen familias enteras, desde luego van las mujeres, van los niños, van todos los pueblos. Y que si hubo muertos en la lóndiga de Granaditas, bueno, nunca se habla de cómo quedó tapizado de indígenas todos los alrededores de la Lóndiga. y evidentemente, pues el Pípila o muchos Pípilas, porque pudo haber muchos, porque era una zona minera y se ponían la losa para que no les cayeran los proyectiles que lanzaban los españoles desde la Lóndiga. pues sí, cuando entran, pues acaban con los españoles, sí, ciertamente, pero siempre se recuerda, qué barbaridad, el sanguinario de Hidalgo, cómo no paró eso, cómo dejó que esto sucediera, bueno, y se olvida, pero se olvidan todas las medidas que él tomó para que estas cosas no sucedieran, entonces eh, yo creo que ¿sí? se tiene que reconocer y se si ha reconocido no es ninguna novedad, pues hay eh, el, y libros de historia desde Lucas Salaman hasta los contemporáneos han reconocido lo que hizo Iturbide y lo que hizo Hidalgo, simplemente… No es equiparable, repito, un líder social con un militar acomodaticio. Muchas gracias. Es muy, es muy curioso eh, el, la lectura que se le va dando a los procesos históricos, desde luego en el momento en que están ocurriendo, son, por, son producto de polarizaciones, pero eh, yo creo, yo soy de los que cree que sería un error dos siglos después le, seguirlos leyendo de manera polarizante o polarizada, porque nada más seguirás viendo la, una, desde una perspectiva y desde una visión de este tamañito, te vuelves un historiador de este tamaño. Y eh, eso… Hace que tu discurso sea del mismo del mismo tamaño. Hay un problema en México, es un problema que nos ha acompañado siempre y es precisamente esta, este duelo entre eh, cómo la historia se va moviendo según eh, desde el poder o desde el proyecto político dominante. La, la, yo creo que la tragedia de Iturbide comienza por el propio Iturbide porque él hace todo lo posible por separarse de Hidalgo y decir que la independencia de Hidalgo es un, un, momento, un movimiento distinto al, a lo que él está consumando y es algo que después va a pagar Pero eh, se mencionó a Antonio López de Santana, hubo un momento en el que eh, Santana intenta reivindicar a Iturbide, trata de hacer un monumento donde estén las fechas él habla de cuatro fechas, por cierto, que es eh, la independencia, en 1810, es eh, la entrada del ejército trigarante, es el ascenso de, de la constitución y luego él dice, Iturbide no consumó la independencia, la consumé yo porque detuve a Barradas eh, en, en el río Soto la, la Marina. Y entonces trata de… Si, si Santana no hubiera caído, probablemente hoy está, y no, y no hubiera pasado todo lo que pasó después, probablemente ahorita estaríamos diciendo eh, Hidalgo o Santana. No sé. Este, y eh, desde 1823 comienza la separación, porque en 1823 traen los huesos de los héroes de la independencia a la catedral, y ese mismo año traen, o al año siguiente traen a Iturbide y lo ponen en, en la capilla de la que nos hablaba eh, Alejandro, Alejandro Rosas. Desde, desde ese momento queda separado. Yo creo que la gran transformación de Hidalgo eh, ocurre eh, con la intervención francesa, deja de ser esta figura suave y dócil, esta figura paternal de abuelito de la patria más que de padre de la patria que se había ido construyendo con la llegada de, de la intervención francesa porque en ese momento Ignacio Ramírez lo retoma y le devuelve algo de, de, de salvajismo, de dureza, de, de, lo, lo vuelve otra vez un ser bravío era lo que era lo que se había ido perdiendo y de alguna manera eh, la historia de bronce lo vuelve a convertir en un personaje eh, de bronce. Contrasta mucho con, la, con cómo lo pinta Orozco, Orozco en, el mural, en su mural lo pinta con los ojos llenos de furia, con un rostro en llamas, vuelve a ser este personaje que la historia estaba tratando de suavizar. A lo que voy es a lo siguiente es a que eh, los proyectos dominantes siempre cuentan la historia que los justifica. Desde, los, desde el siglo XIX eh, se trató de ver el pasado como, una, como un proceso que llevaba al momento en el que llegaban los liberales. O eh, Porfirio Díaz lo que hizo fue tratar de ver, de acomodar toda la historia para que la consecuencia natural de eso fuera él mismo. Y el PRI hizo lo mismo, fue expropiando lo que le convenía a lo largo del de, tiempo y eh, por ese, ese fue uno de los problemas que creo yo tuvo el PAN, en el 2010 con el Bicentenario, porque cómo iba a celebrar a Zapata, cómo iba a celebrar a Villa, si eran las figuras emblemáticas de los otros, con quiénes se iban a, que, se iban a quedar ellos que eh, se consideraban como herederos o descendientes de, de, los, de los conservadores. Entonces, yo creo que eso influyó, esa, esa ceguera, eh, esa mezquindad política y esa cortedad de visión histórica influyó para que perdiéramos la oportunidad de tener un gran centenario de la revolución y un gran bicentenario de la independencia y acabaron en las mamarrachadas que, que vimos, ¿no? que fueron de verdad de patéticas. Eh, fue una oportunidad que se perdió, se perdió totalmente, pero se perdió por eso, porque eh, estamos eh, con una visión tan desfigurada de nuestro pasado que no podemos entender nuestro, nuestro presente. Y si insisten en polarizar la historia y en, en seguir presentándonos el mundo de los, de los héroes y de los villanos, si seguimos sin poder reconocer que el acta de independencia se firmó precisamente porque el ejército trigarante entró y por las que, porque eh, Iturbide hizo las maniobras políticas que hizo, seguiremos teniendo una cortedad de visión, seguiremos vociferando como si estuviéramos en, en Dolores en 1810 y no eh, en el Zócalo de 2018. Yo creo que ya es urgente volver a… a eh, creo que cada generación, Paco, eh, hace una interpretación de la historia, vuelve a reinterpretar la historia para sí misma. Yo creo que ya es urgente de que volvamos a hacer una lectura de todo lo que ha pasado en este país, de cómo pasó, que tiremos a un lado la historia de bronce y todas estas versiones eh, de, de, luz, de luces y de sombras, que entendamos los matices, las rugosidades, que aceptemos lo que incomoda que nos abramos y que celebremos lo que lo que hay que aplaudir y, y, y, y celebrar porque si no seguiremos siendo un pueblo es como una persona que no recuerda su infancia que tiene bloqueada su infancia esa persona sencillamente o su adolescencia sencillamente esa persona no sabe quién es no sabe no sabe de dónde viene no sabe a dónde va bueno imagínense, imagínense que te pasa eso como país que tienes mutilada la memoria o la tienes distorsionada por intereses por los intereses políticos de, de costumbre, de, de, de rigor. Yo creo que es un momento para hacer un corte de caja y volver a replantear y recontarlo todo por salud, por salud mental, salud cultural, por salud histórica. mal de vez en cuando vociferar, así como no está mal que algunos reconozcan que no hay pecado en que hayamos ganado las elecciones, porque últimamente hay una visión de lo pecaminoso, que es la construcción de una mayoría y hay acusaciones muy divertidas de van a ser, van a dominar, van a construir, pues vamos dejando que las mayorías se conviertan en hechos y los hechos entren a debate. Ah, no, bueno, pero no es culpa eh, acaba de decir, dejemos que la historia diga eso, pero porque hay que decirlo hoy, yo no soy el que lo está diciendo, hay una oleada de pensamiento conservador tratando de establecer una visión anticipada de los hechos y de señalar pecados donde todavía no hubo tiempo a pecar pero respecto a la historia vociferante y añadirle el ante y no vociferosa, por ejemplo, que es más bonito, está divertido. Yo, insisto, llego a Hidalgo pescando, no soy un profesional de la historia de la independencia serio, soy un pescador de material que me relaciona con el pasado, lo más crítico que puedo ser, lo más matizado que intento ser, uh, pero hay, hay cosas en Hidalgo que construyen un retrato bastante sólido, como por ejemplo las acusaciones que le hacen los múltiples inquisidores que lo denuncian a la Inquisición a lo largo de su vida, donde dicen cosas como y dijo que no creía en los reyes magos. Yo, que no creo en los reyes magos, me sentí plenamente identificado, sobre todo porque empecé a leer versiones postbíblicas sobre la, los reyes que sabían que iba a haber un nacimiento, que llegaron de quién sabe dónde, que se juntaron el mismo día. Es muy divertido. Es como cuando me pregunté cómo demonios le hizo Noé para conseguir dos jirafas en el monte Ararat. Uh, y por qué logró que fueran parejita. Jirafa hembra y jirafa map. ¿De dónde chingados llegaron las jirafas al monte Ararat? El monte Ararat está en la mitad de Armenia. La nunca vieron en su vida a la fecha una pinche jirafa, ¿no? Entonces, para subirlas al arca, yo no veo duda en que es fácil meter una jirafa a un arca, pero veo grandes dificultades de conseguir dos jirafas en Armenia. Bien, uh, esto, descubrir, por ejemplo, que Morelos había leído el Corán, cosa que me dejó notablemente sorprendido, porque no era fácil de encontrar en la España no hispánica, un ejemplar del Corán, de dónde lo logró sustraer para leerlo, que te da la idea de un tipo de religioso eminentemente cultos con una visión hipercrítica de la sociedad, que fueron religiosos porque, y la cantidad de insurgentes curas, es impresionante, porque los caminos de ascenso en la sociedad colonial implicaban la milicia y el curato, y si querías educación pues no había muchos más caminos ¿no? entonces resulta muy interesante acercarte a estas microanécdotas que como buen eh, maoísta zen que soy este, en, en el grano de arena está el universo, pues, ¿no? Pero hay otras que todavía me iluminan más en la proximidad a Hidalgo. Va a Totonilco y va directo, directo, hay dos crónicas que lo atestiguan, de que estuvo ahí, a la, a la pintura de la Virgen de Guadalupe, directo. Que además no sirve como estandarte de un ejército, porque es un lienzo grande, grande de madera, que hay que desclavar de la pared, ponerle una cruceta y pobres de los que lo tienen que cargar, que eran los que iban hasta delante del ejército insurgente. Y esta decisión de ir a buscar una virgen morena es una decisión clasista, hombre. Y su reacción, la, el virreinato declara, esos traen a la virgen de Guadalupe, nosotros a la virgen de los remedios lo cual prueba que el catolicismo tiene una esencia politeísta muy potente. Y sacan del santuario de Escapuzalco a la Virgen de los Remedios, famosa porque había impedido inundaciones, pero si uno lee las crónicas de la época, fueron tres años de inundaciones de la chingada en Escapuzalco, entonces la Virgen de los Remedios para, serviría para otras cosas, pero no para parar inundaciones, la ponen en palio. Es una virgen chiquita, como un pequeño niño jesús, y la sacan a desfilar con Cuauhtémoc que Cortés, dos soldados del ejército eh, eh, realista, por delante. Y Yermo, que es un personaje siniestro de toda sinestiedad, ah, manda hacer estampitas de la Virgen de los Remedios para ponértelas sobre el corazón, cosidas o oh, cualdrapas en, en, en el sombrero. Pero luego encontré un documento maravilloso donde Yermo se las cobra al gobierno de reinar las estampitas lo cual te da una idea de las oligarquías que ha habido en este país, hombre Ey, Guillermo y todos sus descendientes hasta llegar a Videgaray ¿sí? han estado vendiendo las estampitas al gobierno hay una lógica permanente ahí de tranza tranza luego avanza ¿no? Ah, que era lo que debía estar en Letras de Oro en la Cámara de Diputados pasada este lema fundamental ah este Hidalgo con la Virgen de Guadalupe por delante construye una visión clasista, una Virgen morena. No, no, no lo sienten eh, la, con claridad el problema de ante quién estamos, qué tipo de personaje tenemos ahí y, y qué tipo de, de conexión entre el pasado y el presente y con esto me voy a pelear con Héctor que me peleo muy pocas veces en general porque yo soy generoso ¿no? este, me voy a pelear con Héctor no podemos evitar el problema de la construcción de identidad y unas la falsifican no, no, pero es que el problema para construir realmente la identidad la tienes que construir sobre bases sólidas no sobre invenciones es punto, punto. absolutamente de acuerdo sobre trabajo serio, investigación, visión crítica, visión no manipulada, no creación de arcángeles contra villanos, pero no negarle el papel de los villanos a los villanos, porque la historia, y nuestra versión de la historia, está recorrida por un hilo moral, compañeros. Y un hijo de la chingada, y la palabra es suave para definir a un militar culero como Iturbide, cuya pretensión es restablecer la monarquía en México, merece paredón, hombre. Entonces, esta, este recorrido que establece identidad y que plantea una serie de reflexiones morales, no te permite la, la, la ecuanimidad ecuménica este, y elevada que te dice, no bueno, seamos justos, pues seamos justos cuando haya justicia, hoy por hoy lo que tenemos que hacer y coincido plenamente con él, con una versión crítica y con Patricia desde luego que ha estado trabajando incansablemente en ofrecer sustento, documentación o con los trabajos de Pancho que han sido memorables en llevar educación de historia de México a los CCH cuando el gobierno estaba estaba limitar la educación de la historia de México, la historia está a debate y pretensión de la brigada es que este debate no sea un debate polarizado y de un solo bando y sobre todo necesitamos oírnos en el futuro pero no oírnos pacientemente diciendo todos tienen un poco de razón, ni madre todos venimos a discutir, a enfrentar, a confrontar y esto no tiene que necesariamente ser polarizado porque si recorremos moralmente hombres y mujeres de buena fe aunque sean conservadores hay que abrirles un espacio al debate. Hombres de mala fe se vayan a la goma, ¿no? ya hemos tenido tantos y durante tantos años que no los necesitamos. Yo creo que eh, evidentemente eh, la historia oficial siempre va a existir, siempre ha existido, es inherente a las sociedades en general. Yo creo que también ya tendríamos que dejar atrás un poco esa discusión desde luego hay historia que se utiliza con fines políticos, lo hemos visto también a lo largo de nuestra propia historia. Yo creo que es muy importante lo que hace la academia, eh, como dice la doctora, a través de los documentos, a través de las interpretaciones que surgen de ese análisis de documentos. Creo que ahí es donde nosotros podemos encontrar el terreno para explicarnos más el pasado, las circunstancias. Y por otro lado… Eh, Sí, es un militar culero que consumó la independencia. Y yo nuevamente regreso a eso, a mí no me incomoda y te olvide, yo admiro mucho a Hidalgo, por ejemplo, y creo que, por ejemplo, eh, hay cosas tan simples y quizá tan casuales en la historia que pueden cambiar el propio proceso, como decía la doctora con respecto a Hidalgo. Esa noche que se echan para atrás Allende, Aldama, no, no me acuerdo si estaba Jiménez, los tres que dicen, no, no, no, mejor nos escondemos y nos vemos en un mes. Si Hidalgo no salta a decir, ni madre, vamos a ir a coger gachupines, primero chocolatito previo, que además, qué, qué maravilla que se pueda dar. Él las decisiones las tomaba previo chocolatito con agua, y eso es maravilloso. Pero eso cambió la historia y cambió la historia de un movimiento que no había sido planeado para en ningún sentido social y popular. Y es exactamente lo mismo que pasa con Iturbide. Iturbide sí, quizá era un mediocre, bueno, no, no quizá era un mediocre, era gandalla, era traidor, pero estuvo en el momento para tomar la decisión que él creía personal y termina consumando la independencia. Entonces, entramos en esos pequeños detalles que muchas veces nos arruinan la idea del proceso que debería llevar la historia. ¿Qué hubiera pasado si Santana muere en 1838 cuando recibe, eh, eh, le cae la granada cerca que le vuela la pierna? Otro gallo hubiera cantado totalmente. Esas casualidades juegan también en la historia. Y en el caso de Iturbide, ahí estaba. Dijeron, bueno, lo vamos a manipular porque es muy ambicioso, pues le salió el, el, el chirrión por el palito y, y finalmente consuma la independencia. Simplemente ya, no me quiero extender más, sobre el asunto de Guerrero e Iturbide fusilados o asesinados, como lo quieran ver. Los liberales fusilan a Iturbide… Ocho años después, los conservadores en esta conspiración fusilan a Guerrero. A mí me parece que lo dramático del asunto es que los dos, para bien o para mal, habían logrado concluir un proceso que empezó otro con muchos eh, tropiezos, eh, con una falta de claridad política en este eh, eh, periodo de los años 20. Esa es otra circunstancia, habría que analizarlo con mucha más calma, pero al final sí, a mí me parece que sí es muy relevante, eh, los dos grupos antagónicos que además estarán presentes a lo largo del siglo XIX eh, hasta que Juárez ponga el manotazo en la mesa, yo creo que sí es relevante hablar de que los libertadores, si les llamamos así, o los dos hombres que consuman la independencia, hayan terminado en el patíbulo por los bandos rivales. Y eso es, es todo lo que yo quiero agregar. Hidalgo encabeza la primera gran revolución, guerra campesina en América Latina después de la de Perú. Es un gran movimiento social, es una guerra campesina que termina con el aniquilamiento de Morelos. Cuando muere Morelos se acaba la rebelión campesina y quedan grupos luchando. Muy bien. Dicen, y haciendo un lado invalquerencia por Iturbide, veamos cuál fue el resultado de la gran independencia que nos hereda Iturbide. Los terratenientes siguieron dueños de los latifondios. El clero siguió detentando el poder. Peor. ¿Eh porque los ganones con, la, con esa independencia fue claro. Los indígenas siguieron sumidos en la ignorancia y en la explotación. Y México pasó de ser dependiente de España a dependiente de Inglaterra a través de los préstamos y en un campo de batalla entre Estados Unidos e Inglaterra. ¿Qué nos enfrentamos? ¿Cuál independencia? ¿Es la independencia por la que luchó Hidalgo? ¿Es la independencia por la que podemos decir que debemos de estar contentos y agradecerle a Iturbide lo que hizo o lo que no hizo? Yo creo que no. Es perfectamente claro que fue un individuo arrojista, e insisto, si él fue escogido de casualidad, andaban buscando los conspiradores de adevera, el inquisidor y batallero en la audiencia, y ellos andaban buscando quién encabezara, se encontraron a este se hubieran encontrado a otro, se hubieran encontrado al cacique del, del oriente, del occidente, a José Cruz, hubieran encontrado a otro. Cualquiera hubiera sido bueno para las maniobras que ellos querían. Entonces, reconozcamos la realidad y entendamos, la historia es polarizada porque es la historia de los conflictos sociales entre las cosas. Ah, en algo estaremos de acuerdo los que aquí estamos en bastantes cosas, algunos en menos otros pero hay algo que obvio. a la pregunta de ¿de quién es la historia? La respuesta es de todos nosotros no es del Estado no es de los historiadores que somos viles instrumentos de batalla y combate y recuperación profesional, no es de, de Televisa, desde luego, la historia es de todos, la historia de los mexicanos es nuestra y el proceso de recuperarla es un proceso, combatamos la lluvia y el proceso de recuperarla es claro, lo que está con nosotros, porque por eso muchos que no les interesa el tema se metieron al salón. Ah, y el proceso de recuperarla es un proceso colectivo. Ergo, salvo su mejor opinión, abrimos el debate, Hidalgo y Turbide. Hay que ponerse a leer, hay que seguir leyendo, hay que seguir discutiendo lo que se lee. Hay que hacer país, y hacer país es informarnos, debatir, no pasa nada, no, eh, solo puede tenerle miedo al debate aquel que sustenta su posición en situaciones de privilegio o abuso, el debate sano no mata a nadie y, y la democracia que se puede construir está basada en esta idea de la libertad de expresión por delante ¿sí? el derecho a reconocer que la diversidad enriquece y no empobrece ah, esta es la feria del libro de Paralel en Libertad en este reducto el el foro de Elena Poniatowska, gracias a la Secretaría de Cultura, mañana regalaremos más libros y muy buenas noches.